Veamos un ejercicio. Se trata de escribir un programa PHP que reciba un nombre de archivo y produzca una redirección a otro con el nombre recibido. En definitiva de lo que se trata es de un programa que reciba un, como parámetros obviamente por la URL un nombre de un archivo y haga una redirección. O sea, mande al usuario hacia ese segundo archivo. Tómate cinco minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Bueno, voy a empezar por hacer el archivo de destino al que quiero que, que llegue el usuario. Vamos a ponerle, vamos a hacerlo HTML. Muy sencillito. Llegaste al destino. Nada ah, muy espectacular. Y ahora sí vamos a hacer una nueva versión de redir.php que lo que voy a querer que haga es un header location hacia donde quiero que lo, que lo redireccione hacia esos get destino ¿Sí? Nota como es interesante esto, que como te decía, el location, eh, perdón, el header es un string, yo puedo poner lo que quiera. Entonces, en este caso, el string lo formé con el location, que es el nombre del header específico, y el parámetro que viene por la URL, al que le llamé destino. Vamos a ver cómo funciona. Como lo que me interesa ver en este momento también son los headers, en principio, voy a hacer un curl. Menos b como siempre. Hacia localhost 8080 barra redir.php y le voy a pasar como destino cualquiera .php la salida no me interesa así que le redirecciono hacia del nulo bien, lo que vemos es que efectivamente esto me ha dado un, una redirección hacia cualquiera .php todo parece que está funcionando veamos en el navegador Voy a escribir la dirección, http, dos puntos, barra, barra localhost, 2.8080, redir.php, destino igual a cualquiera. Bueno, antes que esto voy a borrar todo esto para poder ver la salida. Y efectivamente nos dice que no encontró el archivo cualquiera.php, pero fíjate nuevamente que la URL fue redireccionada. Pasa lo mismo que habíamos visto en el ejemplo. Acá tenemos una redirección 302 hacia cualquiera.php. Y cuando el navegador hace la segunda petición, se encuentra con un 404 porque no existe el archivo cualquiera.php. Vamos a ver qué pasa si pedimos. Pero en este momento a llamarle destino html a donde quiero ir y sería al destino.